Somos Javier y Pablo y traemos una propuesta muy sencilla para el Barrio de la Prosperidad, concretamente para el Parque de Berlín, que es la instalación de dos mesas de ping-pong. Porque creemos que el ping-pong es una actividad apta para todos los públicos, que conlleva beneficios físicos y mentales y que además propiciaría la interrelación vecinal y entre distintas generaciones mediante encuentros espontáneos. Además, creemos en la idea de un parque como un lugar y un espacio de realizar actividades, más allá que algo meramente contemplativo. Pablo nos va a explicar su vivencia al respecto. Eh, yo viví una temporada en Berlín y, bueno, al principio eh, estuve sin tener mucho contacto con la gente y tal, y el ping-pong pues, fue algo que me ayudó bastante a, a entrar eh, pues, más que en, en conexión con, con la ciudad. Eh, conocí mucha gente y, bueno, eh, simplemente... Animamos a implantar las mesas de ping-pong en Madrid, en el barrio Prosperidad, pues para, que, para que se creen esas sinergias entre la gente del barrio.